Hola querido costuritas, hoy quiero enseñarte mi método personal y original para dar una segunda vida a tus camisetas viejas. Lo haremos sin usar el ganchillo, sé de buena mano que no todas de vosotras sabéis hacer el crochet. Si te interesa, quédate para ver este vídeo hasta final. Comencemos. Si tienes por la casa una caja de cartón, como en mi caso, búscala ya. Traza unas líneas paralelas a un centímetro una de la otra y del mismo modo unas líneas perpendiculares. Y luego recorta el borde de la plantilla de este modo. Se recortan un poco las esquinillas para que el trapillo no se enganche luego. Esta única plantilla te servirá para tejer todas las muestras que te hagan falta. Corta las camisetas a tiras. Las tiras uh, serán de unos 5 centímetros de ancho. Si la camiseta es muy fina, podrías hacer un poquito más ancho. ¡Sin costuras, por favor! Luego te enseñaré cómo unir las tiras para que sean todo lo largo que quieras. Las costuras son gordas y nos van a molestar. Comenzaremos haciendo un piquete en un extremo de la tira. Pasando el otro extremo ya tenemos un ojal y esto te permitirá sujetar el comienzo de nuestra pieza a la plantilla. La base la haremos como si eh, hiciésemos un tejido en un telar. Primero pasamos la trama y luego la cruzaremos con un urdimbre. Cuando una tira llega al final, para alargarla usa este modo un piquete al final de la tira y uno al principio de la siguiente pasa la tira nueva por el piquete de la tira anterior y el final de la tira nueva pasa al piquete de, de ella misma la separación entre las vueltas es de un centímetro lo que marca la plantilla. No estires mucho las tiras, pero tampoco las dejes flojas. Para pasar al otro color de un urdimbre, corta la tira si te sobra y hagas un alargo con la tira de otro color, igual que hicimos antes. La tira del urdimbre cruzará las tiras de la trama, una por encima y la otra por abajo. Puedes ayudarte con una regla para no liártela mucho. En la segunda vuelta, la tira pasará de la manera contraria. Donde estaba debajo de la trama, pasará por encima. Y donde pasaba por encima, estará por debajo. y seguimos así hasta el final de la plantilla Para asegurar bien el final de la tira, pásala al piquete que tiene ya la tira de la trama y asegúrala por detrás de tu trabajo. Ahora, con un tercer color, vamos a rellenar la pieza. Intente repetirlo de la misma manera que te enseño. No te voy a explicar en las palabras, pero te enseñaré tres veces cómo se hace. especie de trenza que se cruza en el sitio donde la trama pasa por encima del ordimbre. Puede ser un poco lioso al principio, pero es muy fácil, sencillo. Tienes que prestar un poco de atención. El trabajo será más vistoso si usarás tres colores claro, medio y fuerte te permitirá hacer tres variedades con mismos colores pero mm, separándolos en filas con mismos colores tendrás tres combinaciones distintas de dibujo Mira cómo pasar las tiras cuando acabas de rellenar una vuelta Recuerda eh, que rellenamos la pieza vuelta por vuelta de arriba a abajo girando la plantilla, según trabajamos. Te lo mostraré también en una muestra con los colores de más contraste, para que no te quedes con las dudas o no sepas qué hacer luego. Al finalizar la pieza no olvides de reforzar la tira bien para que no deshaga cuando quitemos um, de la plantilla la pieza y vayamos a estirarla para igualar los bordes. La pieza tejida de esta manera, fuera de la plantilla, se reducirá su tamaño más o menos en 15-20%. O sea, eh, si estás trabajando con la plantilla de 27 centímetros, cuenta con 22 centímetros. Entonces, tenlo en cuenta para calcular las medidas de tu trabajo final. Si haces algún patrón y necesitas tener las medidas exactas. Como has visto, este tejido es muy ligero y muy elástico, al contrario de cuando lo haces con un ganchillo. Con un ganchillo se, se hace bastante rígido. Puedes unir las piezas con unas puntadas manuales o con las tiras como lo hago yo. Y al final aquí va una idea guay para que hagas tu funda de sofá. ¿Te gusta? Espero que este vídeo te inspiró y ha hecho resurgir tu lado creativo. Si quieres más, suscríbete a este canal y nos iremos viendo. Besitos. Adiós.